Espero que ahora este video resulte, porque lo he grabado como dos o tres veces Porque mmm, mi cámara no es tan bacana, así que yo uso un programa que se llama Magic Lantern Como mmm, alterar un poco el software de la cámara, es medio pirata Pero es para sacarle un mejor provecho a la cámara Y de repente falla, porque me caga la tarjeta SD Y eso significa formatearla y volver a instalar el programa en la cámara Y me acabo de acordar que no lo he instalado, por eso se escucha muy mal Ya vengo Ahí se escucha mejor o no. Este tipo de videos no me acomoda mucho, pero creo que tengo que hacerlos porque tengo un canal de YouTube y tienen que conocerme y entender por qué estoy haciendo esto y por qué subo videos. Aunque ya he subido videos antes hablando a la cámara, eh, me encuentro un poco latero y como no es muy fuerte, eh, me gusta practicarlo, así que eso es lo que estoy haciendo ahora. Así que les voy a contar sobre algunas cosas que viví en mi infancia. Nada terrible, solamente cosas buenas. Um, y lo primero que voy a contar es, en realidad no es contar algo sino que es quizás analizarlo y una de las cosas de las que me gustaría hablar es de los juguetes y las cosas que tuvimos cuando éramos chicos uno de mis amigos me ofreció prestarme sus juguetes porque los colecciona eh, creo que algunos los tiene de niños y otros los colecciona y um, bueno es bacán, Jorge tiene juguetes muy bacanes cuando vas a su casa, eh, es entrar y ver una repisa llena de juguetes y es como que te tienes que sentir identificado con alguno porque si no, no tuviste infancia así que entré esa idea de que me prestaran los juguetes y porque me los prestó para que hiciera un video así que ahí estoy pensando qué video voy a hacer con los juguetes ya que tengo otros pendientes y de hecho no subió videos esta semana porque estuve muy ocupado así que Yo sé que una de, las personas, una de las poquitas personas que me ve en la cadena y la Karen me pidió hacer un video hace rato y Karen estoy trabajando en eso, así que por favor paciencia eh, tengo algunas cosas hechas pero me falta darle forma y todo además que ahora estoy tratando de agarrar como un sentido como estético también como encontrarle algún color al canal, diseño, porque en realidad en todo este tiempo he estado como probando a pesar que ya sé como más o menos me gusta cómo se vean las cosas eh, todavía eh, no lo defino bien, eh, tengo muchos referentes en mi cabeza y y es como que son muchas cosas, pero estoy tratando de canalizar esto porque esto de hacer videos ha sido súper interesante poner en, práctica toda esta... poner en práctica todo este interés de hacer cosas audiovisuales así que son muchos amigos me han querido ayudar, me han ayudado así que gracias, bacán volviendo al tema del, de la infancia y los juguetes eh, una de las cosas que más me marcó, imagino que a muchos de ustedes, fue el Nintendo, el Super Nintendo, eh, o las consolas en general y me acuerdo que tuve un Super Nintendo eh, y que en algún momento también tuve un Sega pero ese Sega lo gané en un concurso infantil que había en ese tiempo en Chile que se llamaba Cachureos y que fue a mi ciudad así que cuando fui al programa de televisión con mi mamá hubo un concurso y me acuerdo que mi mamá me puso una chaqueta muy roja y en ese concurso había que bailar bien y esto fue en un estadio y yo estaba en el último asiento y de alguna u otra forma el animador me logró ver y dijo que el que se había ganado la consola era el último niño que estaba al fondo con esa chaqueta roja. Así que creo que fue gracias a mi mamá que me puso esa chaqueta roja. Porque obviamente, aunque yo hubiese sido un niño bailarín, no me hubiese visto porque era muy lejos. Pero nunca, nunca, como que nunca enganché con el Sega. A lo más me gustaba el juego de Sonic, pero, pero como que no lo tuve porque igual eran caros los juegos. Me acuerdo que iba a arrendar juegos al centro de Antofagasta Como que íbamos al Caracol, que es un que es un centro comercial pequeño que calle en Antofagasta y arrendaba los juegos andaba por el fin de semana, andaba el viernes y tenías que volverlo el domingo así que era como lo que se hacía en ese tiempo y eh, hablando de eso y considerando eso eh, el otro día quise hacer algo que sentía como pendiente en mi vida aunque en realidad es una tontera no es nada importante, hay cosas muy importantes en la vida, esto no lo es pero es algo que tiene algo de simbólico en mi vida y fue comprarme un Game Boy Color del año 98. En ese tiempo muchos niños tenían Game Boy eh, y el Game Boy Color que salió después y yo nunca lo tuve porque era algo caro y aunque ahora hay como una onda retro donde como que los restauran, le ponen luz a la pantalla y funcionan eh, súper bien y los juegos son súper caros. Pero me compré este Game Boy, que está acá, con el juego de Pokémon. Nunca jugué de Pokémon como que me gustaba Pokémon pero nunca lo jugué y finalmente a mis 28 años abrí mi primer Game Boy porque venía en una caja eh, que estaba en muy buenas condiciones y de hecho yo me pregunto ¿quién cuida tan bien un, un Game Boy o una, o una caja de Game Boy con sus manuales? porque están los manuales? sí, extraño, yo creo que no era un niño bueno es japonesa, un niño japonés creo que lo podría ser bueno aquí está mi Game Boy Color eh creo que se vea mucho en la pantalla, no saco mucho con mostrarla A ver, voy a tratar de hacer un zoom Todo esto de los juguetes, eh, los Nintendo, el Game Boy Color Me hizo pensar que obvio que todos en algún momento quisimos algo y no lo tuvimos O quizás sí lo tuvimos y fue muy preciado en nuestra infancia Así que si me quieren contar sobre los juguetes que tuvieron y que quisieron mucho O juguetes que nunca tuvieron y ahora grandes los compraron O simplemente nunca los tuvieron Cuéntenme y así hablamos un poco sobre eso antes de terminar este vídeo les quiero contar una anécdota relacionada al Nintendo porque me acabo de acordar que... y esto lo voy a hacer solamente por mi sobrino Cristian, que yo creo que va a ver este vídeo y se va a acordar que cuando éramos chicos, 7, 8, él tenía 9 10 era un poco más grande sí, mi sobrino es más grande que yo, extraño lo sé Teníamos un Super Nintendo eh, que lo compartíamos y jugábamos Super Mario World World? World? Y cuando con el Cristian jugábamos Super Mario y queríamos presionar el botón Start para detener el juego Decíamos Tiki Tiki, según nosotros sonaba Tiki Tiki Entonces después un poco más grande, en algún cumpleaños de algún amigo Estábamos jugando Super Nintendo y me acuerdo haber dicho como Presionen Tiki Tiki, presionen Tiki Tiki Y en ese mismo momento alguien me estaba mirando con una cara extraña Diciéndome que Tiki Tiki nunca existió y que eso se llamaba Start no sabíamos, no sé, no entiendo qué pasaba pero en algún momento pensamos que así se llamaba y obviamente sabíamos que decía start ahí pero no sé, era tiki tiki así que... Eh, encuentro que es una historia tierna y si el Cristian le está viendo esto se va a acordar y se va a reír bastante Lo que les mencioné antes, estoy trabajando en otros videos, esta semana me tomé un tiempo porque tuve muchas cosas que hacer El video de Galleta Adicto tuvo muy buena recepción, a pesar que es una tontera, pero ha sido bacán, ha sido entretenido Así que si les gusta mi canal por favor suscríbanse, eh, es gratis, así que no hay, no hay drama con eso Voy a estar subiendo videos siempre con un mayor contenido, estoy trabajando en un proyecto también con una amiga en relación a, a contenidos de cine y apreciación cinematográfica. No se lo pierdan y estén atentos a mi canal, así que les mando un tiki. tiki. Eso era, eh, me despido y gracias por sus minutos y nos vemos en otro video. chao